¿Qué tal amigos? De, al día nos encontramos desde la terminal terrestre del cantón Quevedo en este tercer día de paralizaciones que se registra en todo el Ecuador. Estamos específicamente aquí ya que los ciudadanos que viajan para el cantón La Maná pues se encuentran a espera de que se abran las frecuencias, sin embargo se ha informado que no va a haber transportación. Vamos a conversar con uno de los ciudadanos también que está acá esperando en las boleterías. Amigo, bueno, ¿qué le han informado acá? Que no hay... No hay transporte para ir a Valencia, ni a la... Hasta Valencia dice, pero no, no hay nada de carro. Ni la Valencia, ni la Maná, ni la Macuche. ¿Cuánto tiempo ya llevas esperando? Ya tengo 20 minutos esperando aquí. Pero me dice la secretaria que cuando llama, ahí le boletea, porque dice que ya están pasando. Ahorita ya, bueno, la secretaria adentró, ya creo que le van a boletear. Se tiene aproximadamente 20 minutos. Sí, Hola, ahí acaba de llegar la secretaria. Hola amiga, ¿cómo está? Usted es de la transporte, eh, la maná y transporte Macuchi, ¿verdad? ¿Tienen frecuencias para estos destinos? Eh, a la, buenos días, a la maná no, niña. Hasta Valencia están avanzando los carros. ¿Para Quito? Eh, no, a Quito no. Completamente está, bloqueada. Completamente bloqueada. días no tienen para Quito? Desde ayer. Desde sí. ¿Tienen eh, previsto algo, tal vez, enviar alguna unidad? No, niña, desconozco. Bueno, esa ha sido la versión pues, de aquí de la amiga de la transporte La Maná y también eh, la Macuchi, quienes en, han informado que no hay ningún bus que vaya para el cantón La Maná y completamente descartado viajes a la ciudad de Quito, como nos ha informado la señorita secretaria de este punto. Ok, aquí nos encontramos con un funcionario también quien va a informar acerca de las rutas o las frecuencias que están disponibles. Bienvenido, señor. Cuéntenos cuáles son estas rutas disponibles. Bueno, más que todo están, buenos días, primeramente, más que todo para el sector de Manaví eh, está normal, para Guayaquil está normal, no, eh, para Mocache está normal, ya para la otra parte de la sierra todo. No, se, no hay paso por la Maná, no hay paso para Quito, no, de ahí el resto de frecuencia no está saliendo. O sea, ¿Se ha bajado también la, la presencia de ciudadanos acá en la terminal terrestre? Claro, hay cooperativas como por ejemplo la Valencia la Maná que están operando normalmente, pero debido a la no fluencia de usuarios, eh, no están saliendo normalmente, pero de ahí ellos sí tienen los dulces para salir, ¿no? Entonces, algunos ya están eh, cerrando sus unidades, guardándolas para evitar cualquier contratiempo. También podemos apreciar, si ahí nuestro camarógrafo nos ayuda, algunos de los restaurantes también o locales de acá también han decidido cerrar sí. por la falta de, de usuarios, ¿no? Sí, algunos locales como los restaurantes y algunos locales... De los andenes de salida están cerrados debido a, a la poca afluencia de usuarios que hay aquí en la terminal terrestre de Quevedo. Esto afecta enormemente a la economía de la terminal, ¿verdad? Por supuesto, para todo, la terminal, los usuarios, los dueños los locales, todo afecta bastante a la economía. Ok, gracias. Vamos a hacer un recorrido hacia la parte de los andenes, acompáñenos para informarle a la gracias. ciudadanía que vean pues cómo se está desarrollando acá el movimiento en la terminal terrestre. Aquí también vemos a la transporte de la maná para Guayaquil. Amiga, ¿tiene boletos para dónde usted? Para Guayaquil, Babaoyo, Guayaquil, ¿sí? Está disponible, ¿Y ¿con qué frecuencia sale? Ahorita este carro de aquí ha de salir de 11 y 10, ya está ingresando el carro. Sí, estamos trabajando, cubriendo nuestras frecuencias. Yeah. Bueno, y hemos escuchado a la amiga de transporte, La Maná, quien ha mencionado que si sí tienen la respectiva frecuencia para Guayaquil, están trabajando con total normalidad, sin embargo los ciudadanos pues no están eh, llegando hasta este punto también por temor a quedarse atrapados, quedarse atrapados acá en, en algún punto. Buenos días en algún punto donde se estén registrando las paralizaciones. Ya estamos acá desde los antenes de la terminal terrestre, donde ustedes pueden observar el movimiento que se registra, el movimiento que se registra y vemos a los guardias de las empresas de transporte realizando el respectivo control a los pasajeros previos a la salida, este transporte va para Guayaquil. Este transporte va para Guayaquil, ¿no? Sí, para Guayaquil. Está normal, no hay ningún inconveniente para la vía Guayaquil. O sea, ¿Cada cuánto salen estos vehículos? Estos normalmente salen cada 30 minutos, 40 minutos. Pero ahorita está demorado debido a la poca afluencia de usuarios. Ha habido poca afluencia, claro. Aquí lo hemos podido observar. Vamos a conversar con ustedes, a compartir también la información que nos han entregado de la terminal terrestre. Para que estén atentos, la cooperativa Transporte Valencia, que cubre la ruta... Guayaquil, Quevedo-Guayaquil está operativa la transporte Valencia que cubre la ruta Quevedo-Guayaquil está operativa como ustedes lo pueden observar aquí en las tomas donde ya vemos a los pasajeros también está operativa la transporte Bolívar que va desde Quevedo hacia Puerto Viejo y de Quevedo a Buena Fe está operativa está operativa la transporte Espejo está operativa la transporte Espejo que cubre la ruta quevedo Babahoyo, vinces ventana amigo, ¿cómo está? Ok, este, les repito, está operativa la transporte Espejo que cubre la ruta quevedo Babahoyo vinces ventanas La cooperativa Kennedy que cubre la ruta Quevedo-Guayaquil también está operativa, sin embargo no, no vemos ninguna por acá. La cooperativa Ambato solo está operativa, escuche bien, solo está es operativa para el servicio de encomiendas. La transporte Ambato solo está operativa ...para el servicio de encomiendas. Similar situación presenta la transporte baños... ...que también está operativa solo para las encomiendas. La transporte Tía, esta sí está operativa para cubrir viajes. La cooperativa de transporte Sucre... ...está operativa de Quevedo, Guayaquil y Quevedo, Santo Domingo. La cooperativa de transporte Quevedo... ...está operativa desde Quevedo, El Empalme y Quevedo, Babaoyo. La cooperativa de transporte Buenafé también está operativa y cubre también desde Buenafé hasta Pichincha también. Bueno, según lo que mencionan aquí, desde Quevedo a Pichincha está operativa, pero lamentablemente no hay usuarios. Está operativa, pero no hay usuarios. La cooperativa de transporte Macuchi está operativa, pero con pocos usuarios. Esta es Mocache, perdón. La cooperativa de transporte Mocache está operativa, pero con pocos usuarios y la cooperativa de transporte Real Estamarindo, que cubre la ruta quevedo Puerto Viejo, operativa, pero también sin usuarios. Vamos a conversar con el señor conductor también para ver cuáles son las prevenciones que ellos están tomando. ¿Cómo está? Bueno, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, ustedes también están viajando para Guayaquil, pero ¿cuáles son las prevenciones que tienen en estos días de paralizaciones? Las prevenciones que nosotros tenemos es... De evitar problemas en la vía, o sea, nosotros estamos comunicándonos por radio si no hay novedades en la vía. Ese es el, el asunto que nosotros tenemos que dar servicio a la ciudadanía con los vehículos que, que tenemos. Ayer en la tarde se paralizó el sector de la arcilla. ¿tuvieron algún contratiempo? Bueno, yo tuve inconveniente por cuanto yo salí tarde de Guayaquil a las 8 de la noche y me topé con la novedad que estaba cerrada la vía. Tuve rutas alternas y pude llegar al, al terminal de Quevedo, gracias a Dios. Cuando se toman rutas alternas, ustedes también son conscientes de los riesgos y peligros que pueden tener, ¿verdad? Obviamente, siempre uno es responsable, pues entonces hay que dar el buen servicio a la ciudadanía para llegar a su destino. Es lo único que uno anhela, el servicio a la Valencia. Como transportista, ¿cuál sería su llamado a la presidencia de la República en estos momentos donde el país se encuentra caotizado? Que... Diría al presidente que se sensibilice con la ciudadanía por la situación económica que estamos viviendo. Obviamente los transportistas trabajamos para el combustible, no nos alcanza, estamos en contra trabajando viaje a viaje. O sea, es imposible mantenerse un vehículo de esta, de, de esta magnitud con el, con el combustible. Usted trabaja por decir, saca 60 dólares y regresa con 50. No hay para el oficial, no hay para el chofer, peor para mantenimiento del vehículo. O sea, es, una, es un... Una barbaridad esta situación que estamos pasando. Aparte que en estos días tampoco hay muchos viajeros. Obviamente no hay pasajeros, usted va con 10, 15 pasajeros. No le alcanza para los gastos que nosotros tenemos exagerados. Usted imagínese desde aquí, desde el terminal, a salir al terminal de Guayaquil tenemos demasiados gastos, son 150 diarios que se gasta. Imagínese, usted va con 60 dólares, regresa con 50, usted tiene que sacar de su bolsillo para poder sustentar los gastos. Ok, gracias, amigo. Esa ha sido la versión de uno de los transportistas específicamente. Estamos en vivo, estamos en vivo, amigos. Sí, estamos en vivo. Pregunta, ¿qué hora sale? Bueno, esa es la versión de nuestro amigo conductor de la transporte Valencia. Ahora vamos a dialogar también con los comerciantes. Un poco de acá para ver cuál es la situación que ellos están pasando. Hola amiga, buenos días. Estamos en vivo para el día Com. ¿Cuál es la situación que ustedes están pasando en estos momentos al tener poca presencia de pasajeros acá? Pues están muy bajas las ventas. No hay casi movimiento y si salen los carros salen una vez cada dos horas, cada tres horas. ¿Las ventas han bajado? Demasiado. Bueno, ahí hemos escuchado sobre las ventas. Vamos a ingresar, eh, cuando llegamos, también algunos comerciantes de la parte interna nos hacían referencia que las ventas han bajado, que necesitan también que se ayude por parte del gobierno nacional, ya que ellos son afectados, viven del día al día, gracias. Viven de lo que venden a diario, han manifestado, por lo cual pues piden a las autoridades que se haga algo se tomen cartas en el asunto han pedido porque ellos necesitan también generar ingresos económicos. Sin embargo, esta paralización que se registra en el país, y esta paralización que se registra en el país está afectando su economía, está afectando la economía también de los ciudadanos, como ya mencionábamos hace pocos minutos. Algunos de los comedores se encuentran cerrados, cerrados. Cerrados dado cerrados dado al, al problema que existe acá de la poca presencia de viajeros. Eh, acá vemos uno de los locales que está completamente vacío, dado de que no hay eh, comer eh, ciudadanos pues que adquieran los productos. Hola amiga, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le está yendo en sus ventas en estos días que hay paralización? Está muy bajo, amiga, sinceramente. Lo que antes se vendía como más de 20 dólares, ahora podemos llegar hasta 18 nomás, lo mínimo. Está muy bajo y la gente ya tampoco tiene miedo a viajar o a salir de aquí del terminal. O tampoco no podemos estar parados afuera esperando taxi o bus por el miedo a correr el peligro. Mándale un mensaje al presidente de la República. Eh, lo que le diría es que dialogue con las personas del paro. No que no le sirve de nada meter a, a, o sea, a personas a la cárcel inocentes, y lo peor es que en el paro también hay personas que se meten a, con sus segundas intenciones a robar y toman el nombre del paro o de otras personas para eso. Y la culpa no tienen las personas del paro, sino el culpa es del presidente porque el presidente no dialoga con ellos, no lleva a un acuerdo y el acuerdo es el único que puede solucionar todo esto. ¿Y los ciudadanos como ustedes que están generando ingresos económicos son afectados también? Claro, aquí somos afectados todos los comerciantes. Ok, gracias amiga. Bueno, ese ha sido el pedido acá de una de las comerciantes. Acá en uno de los locales de comida que hoy ha decidido abrir, también vamos a conversar. ¿Qué tal, amigas? Buenos días. ¿Cómo están las ventas el día de hoy acá? Buenos días. Están un poco bajas por el motivo del paro. No hay mucha gente. Ya prácticamente son tres días de paralizaciones. Durante esos tres días, ¿ustedes cómo han tenido el desenvolvimiento? Está todo así. Como ven, todo está bajo, las ventas están bajas. De ahí, normalmente es haber más movimiento, pero por el paro está así. Aprovecha este momento y mándale un mensaje a la gente que está en el gobierno. Un mensaje tal vez para el presidente de la República. No sé, que haga las cosas que tiene que hacerlas bien. Si él se comprometió a ser el presidente, tiene que hacer lo que él prometió porque le hacen preguntas y se saca la vuelta, igual no dice nada ni hace nada. Okay, gracias, amiga. Bueno, amigos internautas, esa es la información que podemos llevarle desde acá, de la terminal terrestre del Cantón Quevedo, donde ustedes pueden apreciar en toma los, los andenes, como ya miraron también, se encuentran vacíos. Y acá, las oficinas donde se despachan los boletos, también están allí con sus letreros, ...tratando de conseguir clientes. Esa es la información que podemos llevarles... ...en este tercer día de paralizaciones en el Ecuador... ...invitarlos a que se mantengan informados... ...a través de nuestras redes sociales... ...y que nos sigan también en www.aldia.com.es. Bueno. Ah, el personal de Kevial también ha venido acá... ...a hacer las respectivas inspecciones... Vamos a acercarnos a conversar con ellos, a ver eh, cuáles son las novedades con las que se han encontrado antes ya de, de realizar el corte a esta transmisión. Sí, aquí están las autoridades de Kevial, conversaremos un poco también con ellos. Su directora, Graciela Abrán, está en este punto, haciendo el respectivo recorrido. Sí, esto de aquí es como un control, un control de rutina. ...por el tema de la poca presencia también de ciudadanos y de los vehículos que están saliendo. Señora directora de Quevial, ¿cómo está? Buenos días. Estamos en vivo para los seguidores de Aldia.com. ¿Cuáles son las novedades que ustedes han encontrado acá en la terminal terrestre... ...dadas las paralizaciones también? que ha afectado a las frecuencias? Bueno, yo le agradezco por esta entrevista, pero en realidad como usted puede palpar... ...todo está tranquilo, todo está normal... Estamos trabajando normalmente y las carreteras están abiertas al tránsito. Yo hoy me he trasladado con toda facilidad desde Babahoyo a Quevedo y gracias a Dios que siga así. Sí hay problemas, pero las cosas pueden arreglarse hablando. No de esta manera, de golpes y patadas. No, queremos un diálogo y eso pedimos a Dios. ...y aquí como usted ve, estamos a las órdenes de ustedes... ...gracias por la entrevista, pero todo está normal. Gracielita, si usted tuviera la oportunidad de sentarse... ...frente a frente con el Presidente de la República... ...¿qué le diría? Le diría que nunca deje a un lado la conversación... ...y llamar a, la, a, a acercarse él a los subalternos... ...que se acerque él, porque el acercamiento... ...no quiere decir humillación... Quiere decir, mira, te doy la mano, vamos adelante unidos. Habemos, habemos con criterios diferentes muchísimas personas, pero ¿cómo nos entendemos dentro de una administración grande? Por ejemplo, yo aquí en Quevial, que estoy de gerente, ¿cuántos criterios opuestos al mío? Sin embargo, hay orden, disciplina y trabajo. ¿Cómo nos entendemos? Hablando. Entonces yo pido al Todopoderoso que a nuestro presidente le dé esa, esa forma de, de invitar al diálogo con mayor fuerza, invitarlos al diálogo porque a veces hay personas que como que no quieren entender, pero acercándonos más no quiere decir humillación, quiere decir yo me acerco a ti, porque tengo la fuerza de la razón y te respeto, pero ven a conversar. Ok, gracias Gracielita. Esa ha sido la opinión de la, de la gerente de Quevial, que se encuentra recorriendo acá las instalaciones del terminal terrestre del Cantón Quevedo, donde ya les hemos podido informar que las actividades se encuentran activas, pero no hay viajeros. Eso también afecta mucho. Han mencionado los comerciantes, han, han mencionado también los, los dirigentes acá. Vamos a conversar con, con uno de los jóvenes. Amiguito, ¿su manito no está cansada de tener ese letrerito afuera esperando clientes? Ahí estamos esperando a ver qué se hace aquí. A, qué hora había las, oficinas? a, las, a las 6 y 10 de la mañana. Y ha habido poca presencia de poco a poco, así como está viendo. No hay exceso ni nada. Por lo consiguiente. Bueno, esa es eh, la, la opinión de uno de los transportistas. Aquí los amigos internautas también opinan y preguntan que si hay transporte Bolívar de Quevedo hacia Calceta. Vamos a revisar esta información ya que un internauta está solicitando. Transporte Bolívar, menciona ella. A ver, la transporte Bolívar está operativa desde Quevedo hasta Puerto Viejo, amiga, desde Quevedo hasta Puerto Viejo. Para quien está preguntan, preguntando, o Dalis Peña Fiel, ella pregunta, hay Bolívar de Quevedo a Calceta, amiga, la transporte Bolívar está operativa desde Quevedo hasta Puerto Viejo. Jordan Abac dice, a Guayaquil, seis pasos. En transporte donde estamos en la terminal terrestre, nos han informado que sí, que sí están viajando hasta Guayaquil. Esa es la información que les podemos llevar. Dice Jordan Abad, pregunte si hay encomiendas. ¿Encomiendas para Guayaquil? Sí, sí hay. Está abierta también la transporte Sucre, transporte Valencia, transporte La Maná y todos tienen encomiendas. A ver, en transporte Sucre. Amigo, buenos días. Estamos en vivo para el día y aquí un seguidor, Jordan Abad pregunta que si tienen el servicio de encomiendas para Guayaquil activo. Sí, normalmente. Normal, estamos trabajando normal. Okay. Eh, ¿Hasta qué hora pueden venir con su encomienda? Mm, dos de la tarde, para enviarle hoy día mismo. Ya de las dos en adelante se le envía al siguiente día. Okay, bueno, Jordan, ahí hemos respondido a su pregunta en la cooperativa de transporte Sucre, amigo. Menciona el, el operador, pues dice que puede venir hasta las 2 de la tarde, porque pasada esa hora enviarían hasta el día de mañana. Estamos en la transporte Bolívar. Amigos, estamos en vivo y una seguidora pregunta que si hay transporte Bolívar de Quevedo a Calceta. Claro que sí, buenos días. Sí, sí, están trabajando normalmente por la parte de Manaví. ¿En qué horarios tiene la, la, la salida usted? Yo tengo para el momento para las 12 del día. Entonces el día 1 y cuarto, 2 y 45, 3 y 45 y 5 y cuarto. Odalis, Odalis Peñafiel, ahí le hemos llevado la información en vivo y en directo, ahí está la persona de Transporte Bolívar respondiendo a su pregunta y también le ha dado, amiga, los horarios disponibles para que usted pueda viajar de Quevedo hasta Calceta. Dice Fausto Alberto Mendoza, dice Viva el Paro y así un resto de comentarios. Dice, hola, si hay transporte, citar, transporte, citar, a ver Galito, vamos a buscarle transporte, citar. Aquí para nuestra internauta, Jessica Bravo, que necesita saber si hay transporte CITAR. A ver, la transporte CITAR. No la vemos, no la vemos, no la vemos. A ver, vamos a buscar. El fondo, El fondo está la transporte CITAR. Vamos a preguntar si está la transporte CITAR. Lorena Coto pregunta que si hay transporte Macuchi para Quito. A ver, vamos a buscarle la información. No, no amiga, no, no venga, no viaje hasta acá a la terminal terrestre porque no está disponible. Aquí estamos en la Transporte Macuchi, vamos a preguntar. Buenos días, buenos días amigos. Amiga, tenemos una pregunta en vivo para los seguidores del día. ¿Tiene tiene este tal vez viajes a Quito? Claro. Aquí están los horarios. Ahí tiene los horarios. Hoy tiene viaje porque la terminal terrestre mandó un comunicado y dice que de Quevedo a Quito no está operativa la transporte Macuchi, le afirmo. Ahí, ahí están los horarios, pero si no, no hay paso en Aloa, ¿cómo podemos pasar de Aloha para allá? Entonces no hay. A ver, ahí tenemos, por eso están las 24 horas las oficinas abiertas. Esa es, esa es la información, a pesar de que la terminal terrestre de Quevedo ha enviado un comunicado en el que dice que no está operativa, no está operativa eh, la transporte Macuchi hasta Quito. Y han escuchado también la información del ciudadano ahí que ha mencionado que está cerrado en Alobac el Paz. Aquí está la cooperativa Citar. Vamos a conversar con la señorita que está acá. Hola amiga, ¿tiene eh, viajes usted? ¿Está eh, usted? No no, no. ¿No tiene ruta? Sí, sí tenemos ruta por la vía San Carlos. Por la vía de San Carlos a Mocacho. Sí, bueno, sí, para la persona que preguntaba en la transporte CITAR está operativa, puede viajar, amiga. Venga, la terminal terrestre está abierta y sí hay, bolívar, sí hay transporte. Aquí otra amiga pregunta que si las bolívares van a Machala. No tenemos ese reporte, solamente la transporte Bolívar, está operativa de Quevedo-Puerto Viejo y Quevedo-Buena Bueno, gracias a todos los internautas que han permanecido conectados, gracias por el interés también de conocer los las transportes que están disponibles. No se olviden seguirnos, los mantendremos informados a medida de que se susciten nuevos hechos acá en el Cantón Quevedo. Gracias a todos por permanecer ahí conectados. Les deseamos que tengan un buen día. Thank <music>